Hola. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Ponte cómodo. El objetivo de esta meditación es liberarte de cargas, soltar todo aquello que no te sirva y relajarte, además de conocer a los espíritus de la naturaleza que se encuentran en campos superiores de la conciencia. Y en algún momento se podrían manifestar en este mundo físico. Estos seres están conectados a la madre tierra. Calla. Una vez ya en tu lugar, cierra tus ojos y escucha mi voz. Respira. Concéntrate en la parte de tu cien, tu frente y tus ojos, libera las tensiones, esta parte es la que más tensiones guarda, relájate y suelta toda carga acumulada suelta que estás en un bosque caminas por el pasto el aire es fresco todo está tranquilo Sigue caminando. Despacio. alguna disfruta del paisaje Acércate. Es un río hermoso y relajante. Es un río limpio. Transparente. A su vez, se ve un color azulado, hermoso. Sus aguas son tranquilas, y a su vez, tiene un color hermoso. Respira. Al lado tuyo hay una banca hecha de madera. Hermosa y se ve antigua, pero firme y muy cómoda. Siéntate a disfrutar el paisaje ramas pasan por encima de tu cabeza, este árbol tiene flores por todos lados, dentro de él viven los espíritus de la naturaleza, obsérvalo. Cuando estás en sintonía con la Madre Tierra, en las mismas frecuencias se revelan unos seres especiales. Son seres espirituales Y muy amables Ahora en este bosque Se encuentra uno de ellos Sientes una presencia Muy curiosa Pero totalmente amigable una pequeña hada desea conocerte se acerca a ti puedes observar su aura brilla de colores son muy intensos. Esta hada es hermosa. Trae algo en su mano. Es una fruta. mala, es pequeña, como una uva, el hada te sonríe, come de la bruta tiene un sabor nunca antes experimentado. Es delicioso, dulce y muy fresco. Pero sucede algo extraño. Comienzas a ver la energía sutil toda la naturaleza. Un brillo espectacular en las hojas de los árboles, radiantes de color verde lima. Puedes ver miles de conexiones que tiene el árbol desde sus raíces, cómo pasa por su tronco y conecta con todas las hojas y se fusionan con el viento. Un espectáculo energético único e inigualable. Esta fruta ha abierto tu mente, tu conciencia, tu tercer ojo y todos aquellos seres que se escondían comienzan a salir ahora es un bosque lleno de vida y energía la madre tierra tiene unos seres simpáticos que se encargan de la evolución de las plantas y los animales. A tu lado derecho comienzan a salir unos pequeños duendecillos, muy curiosos. Se ven divertidos. Son cuatro Parece que quieren jugar Comienza a haber vida por todos lados En los árboles Las pequeñas ardillas A lo lejos un ciervo. Ahora hay más hadas. Por todos lados. La energía fluye por el aire. Se puede sentir. Un verdadero ambiente. De armonía. Paz y una enorme cantidad de amor a la vida. Siéntelo. Est Estos seres existen. son reales y se pueden encontrar en los campos astrales de conciencia cuando estés en un lugar lleno de naturaleza Recuerda esta meditación. Estos seres están ahí, invisibles, sutiles, conectados a las plantas y los animales. Esta es la evolución de Gaia La madre tierra Y la vida secreta Que la contiene Medita en la naturaleza Y quizá uno de estos seres se acerque a ti. Gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.